Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y estoy trabajando con un cuento de Miguel Gil Castro, Taller de los Sados al Mediodía. En realidad vamos a empezar a trabajar porque hoy, en este momento, lo leemos así, en caliente. ¿eh? Directamente arrancamos y leemos a ver la gran preocupación de siempre y hoy el autor la puso en palabras. Queremos ver, quiero ver si hay cuento esa es la idea el Virrey desde nuestra banca de madera y Hierro podíamos ver el mar que baña Miraflores, como siempre aviso ojo, ustedes están pensando, esta coma sobra Marcelo no la leyó, fenómeno no, pero sepan, querida audiencia que nosotros, ahora en este momento, no nos preocupa el estilo, la ortografía el tipeo, nada que ver, nada que ver nos interesa si hay cuento o no hay cuento, eso es lo importante. La estructura, ya después se verá lo demás. Desde nuestra banca de madera y hierro podíamos ver el mar que baña Miraflores. El ruido de las olas y del viento se mezclaba con nuestras palabras. Ahora sí te creo, lo de Señor Muñoz, dijo Pablo, y bebió un gran sorbo de la pilsen con la que me señalaba. Pero lo de Abimael Guzmán, no te pases. Solemos charlar en ese mismo lugar cuando salíamos de la librería muy tarde, porque se alargaba la presentación de un libro. Esto, esto que tenemos acá, es Svetan Todorov lo, lo llama los hombres relato. ¿Por qué será? Porque son personajes que llevan de por sí una historia. ¿Mm? Ya traen de por sí una historia que el, el lector conoce. Por ejemplo, este, si yo digo, qué sé yo, eh, estaba en Madrid cuando vi pasar la comitiva de María Estela Martínez de Perón. Por, bueno, ya está, ya sabemos, ya estamos ubicados en un momento determinado. ¿no? Hombres relato, hombres que, cuya mera aparición hace que se concentre mucha, mucha información alrededor del personaje y no es necesario que el, que el escritor agarre y se ponga a discurrir largamente sobre eh, su procedencia, quién es, qué hace. Es lo ¿no? mismo que si vos de repente eh, entras en una casa y hay una foto colgando del, del, del, de la pared que dice, eh, aparece una foto de Videla, ponele, qué sé yo, ya, ya lo sabemos. Este es un guerrillero muy conocido, tal vez el, el guerrillero más conocido del, del Perú. En Perú, me explicó Mario Segarra esto, en Perú a los terroristas se los llama Terrucos. Ahora sí te creo lo de señor Muñoz, dijo Pablo, y bebió un gran sorbo de la pizza en lo que me señalaba, pero lo de Abimael Guzmán, no te pases. Salimos a charlar en ese mismo lugar cuando salíamos de la librería muy tarde, porque se alargaba la presentación de un libro. La primera vez me contó que apenas llegó a Lima se puso una venda en los ojos y no se la quitó por dos semanas, completa oscuridad. Así era Pablo cuando la curiosidad tomaba su cabeza. Pronto descubrió la gran fuerza de los latidos de su corazón, la velocidad de su respiración y que incluso sin zapatos, cada movimiento de su cuerpo provocaba un sonido propio. Y podía, de algún modo, medir la distancia entre su cuerpo y los objetos de la casa. Pero con cada nuevo aprendizaje viene también un miedo nuevo. Cuando soñó que al quitarse la venda en vez de ojos tenía agujeros. El juego se acabó, dejó de ser divertido. Hablando de no ver, dije esa vez y le conté la historia del señor Muñoz que no me parecía tan increíble. La había escuchado un montón de veces cuando era niño. Además Pablo, que dos años después de ser bombero, renunció porque no pudo soportar llegar dos minutos a estar en un edificio en llamas en el que murió una mujer abrazando el cadáver de, su bebé, de un bebito, ¿Se atrevió a dudar de la historia del bibliotecario ciego? Y eso que en el Virrey, uno de los liberos viejos, tenía una historia parecida. Durante una misión en la selva, la unidad policial de Helio fue emboscada. El primero de tres autos estalló y ahí nomás empezaron los balazos. Sus únicos recuerdos son ardor en su pierna derecha, ensangrentada, al arrastrarse hasta un río y dejarse llevar por la corriente, abrazando su fusil. Pareció muerto. Horas después en un pueblito le dieron primeros auxilios y una radio. Cojearía para siempre, pero estaba vivo. Él llegó al mundo de las librerías de una manera violenta. Bueno, <coughs> ojo que a cada porcentado que el lector conoce a Helio, y no es así. Abimael a Guzmán, bueno, fantástico, salvo que es un, hom un homónimo, pero Pablo y Helio, uno dice, pero ¿cómo no estaba hablando de Pablo? Helio es justo el lo viejo. Ajá. Durante una misión de selva claro. Bueno, tenés que mandarlo eh, hace tiempo, ¿no? Así como, como Pablo había dejado de ser bombero, Helio, en su juventud, fue policía. ¿ves? Y ahora eh, es, es justamente el dueño, etcétera, etcétera. Esas son cosas que conviene poner siempre en, la, en el primer momento del cuento, eh, como que decíamos siempre, la situación inicial del cuento, conviene aclarar estas cosas para ponerles un piso en el, cuando ven el programa van a ver eh, a, a Pablo Martínez Burquet hablando justamente de Humberto Eco, el programa que, que está en este momento en, el, en, en Youtube eh, Pablo Martínez Burquet hablaba de Humberto Eco con una cosa muy interesante que decía, hay que amueblar el cuento hay que amueblar el cuento las novelas eh, este, esto es, ponele si vos llegás a una casa donde está toda vacía, supongas una casa que estás viendo un departamento para alquilar, está todo vacío, sin muebles ni nada. ¿ver? Bueno, eso se trata de amueblar el cuento. Ponerle los personajes y que quede claro quiénes son y dónde están. Lo pri el primero de tres autos estalló y ahí nomás empezaron los balazos. Sus únicos recuerdos son Ardón en su pierna derecha. ¿m? Por ejemplo, por ejemplo, mirá que interesante. Eh, por eso nos pide a nosotros que subamos con la escalera a los anaqueles más altos de la librería. sacar. Acá no se sabe si son dos clientes, si son dos empleados, me explico, no recuerdo que se haya dicho. Eh, el primero de tres autos estalló y ahí nomás empezaron los balazos. Sus únicos recuerdos son Aaron en su pierna derecha, ensangrentada, al arrastrarse hasta un río y dejarse llevar por la corriente abrazando su fusil. Pareció un muerto. Ahora después. En un pueblito le dieron primeros auxilios y una radio. Cogería para siempre, pero estaba vivo. Elio llegó al mundo de la librería de una manera violenta. En su día de franco, frustró el secuestro de un gran empresario y aceptó como recompensa vestir el uniforme de guardia de la librería Prometeo y unos meses después el de librero. Allí conoció a Cucho. A, acá te digo, el uniforme de guardia si vos tenés una palabra que signifique menos cosas, acá lo llamamos Paquitos, en Argentina. No sé si, si hay un nombre para en Perú. Eh, de la Libre Prometeo, y unos meses después el de Librero. Allí conoció a Cucho, el otro librero viejo del Virrey, al quebrar Prometeo por la hiperinflación de Alan García, ¿no? Ambos se mudaron al virrey, en el que año después coincidían con Pablo y conmigo. Fenomenal. Ahí se va eh, aclarando el panorama. Cucho no tenía historias sangrientas de contar, solo historias difíciles. Lo más salvaje de su vida, comer pingüino en una isla desierta en la que trabajó cuando era jovencito y desde donde podía ver yates en los que se realizaban orgías, cuyos detalles omitía, haciendo una mueca de asco. Lo más penoso, un día antes de Navidad, acompañado a su mamá en el mercado central, el pequeño cucho de seis años escuchó unos aplausos fuertes, fuertes y al voltear rapidito vi una lágrima temblando en el gran ojo de una enorme tortuga. Era la primera vez que vi una tortuga de mar. Y la peor historia de todos, cuando no pudo estudiar medicina en Alemania, porque su padrino, quien iba a realizar los trámites para que se mudara de Múnich con él, murió y nadie quiso aceptar la responsabilidad del peruanito. La historia que más risa nos sacaba en los momentos en que nadie entraba a la librería la época en, que, en la que fue árbitro, ojo, porque esta no es que nos sacaba risas, nos sacaba más risas, por lo menos nos sacaba alguna risa, porque todo lo que dice acá, salvo que esto sea unos sádicos de mierda, no es para reírse. ¿Ves? La historia que goza, ay, me maté el de ahí pero espera que te digo la historia que más risa me da, ahí estás, comprendido. La historia que más risa nos sacaba en los momentos en que nadie entraba en la librería. La época en la que fue árbitro de fútbol y desde la grada le escupían tanto que terminaba los partidos con todo el pelo mojado. No nos pagaba muy bien en el virrey, es la verdad, pero no me importaba. La mujer cuya sonrisa vi por primera vez en el papel de un diario importante, cuya entrevista fue recortada y colocada en una especie de periódico mural del comedor de la tienda, de, había trabajado dos años antes. Cachi Sanseviero, que vestía un atuendo similar al de los comunistas antiguos, Solía hacer solo una cosa y se dedicaba a ella desde hacía 40 años. Cultivaba el oficio de librero y, debido a sus actividades en la milicia guerrillera uruguaya, había sido exiliada. Por eso vino al Perú. En persona lucía más delgada, pero no menos fuerte. Ella me había contratado y solía pasar por los estantes de madera, revisar tantos libros que nunca terminaba de asombrarme jugar con Tilsa, la gata Caré y Jack, un Jack Luz el gordo. Debido a las galletas que le dan las viejitas que venían a tomar café cuando lo veían bailar. Eh, una anotación al margen: escriban en algún margen, en algún cuaderno, el nombre Amparo Medina. Amparo Medina. Es muy importante. Lloraban las viejitas que venían a tomar café cuando lo veían bailar. En fin, sentirme en casa, en familia y de vez en cuando, compartir una breve charla con algún cliente, que aquí todos los clientes sabían muchas cosas y solían dedicarse a leer para vivir, o tenían tanto dinero que podían vivir leyendo y nada más. Me dijo bienvenido y tuve que preguntar si era tan simple un par de veces. Lo era, ese día me quedé cerca de ocho horas para ser entrenado. Según la contadora, me pagarían esas horas, no tardé mucho en descubrir que eso era mentira. El tema de los sueldos el control de las horas, todo era, como diría la señora Chachi, para ofrecer algo desagradable, una porquería. Pero no me importaba, estaba en el Virrey, un sueño, estaba viviendo un sueño. Me ofrecieron un sueldo bajito, con el tiempo ascendería, otra mentira. No me importaba el sueldo y lo dije, me encantaba trabajar aquí, tanto que podría hacerlo a cambio de pasajes y algo de comida. Años después tuve que ir a una feria ecológica cerca de Lóvalo Bolognesi, cerca del Lirrey, para tomar algunas fotos y recopilar material para los posts de Instagram de la marca de Cosmética Natural, que me pagaba más que a cualquier librero por combinar texto, emojis y hashtags. La tienda estaba. Espera, la tienda era la misma que dejé de renunciar. La dejó Chachi al partir para siempre, morirse, carajo. ¿Qué es eso de partir? No te hagas el poeta conmigo, no te pongas lírica, diría ella, chupando un poco el cigarrillo electrónico y riendo. Cuando uno se muere, se muere y no hay más. Una pizarra de corcho con recortes de los internacionales, escultura de madera tallada aquí y allá, una ilustración de tinza estuchilla, la gata de la librería se llamaba como ella. En una especie de tragaluz interno, una estatua de un poeta al pie de donde una vez Chachi me sirvió té al escuchar, que para cubrir a uno de los muchachos no había podido almorzar. Té negro con galletas. En verano caen todavía flores fucsias a los pies de otoños y negros. Ahí nomás una escalera de metal empotrada en un muro por la que teníamos que subir los libros afortunados para llegar a las palomas. Otra pizarra con las próximas presentaciones de libros. Semana solamente había una, justo la del exterrorista terrorista, ex político, cuya presentación fue cancelada en mi universidad unos días antes. Acá te tengo que preguntar, ¿Muñoz o Abimael? ¿Ningú? Ah, otro. Bueno, guarda. Guarda porque ya en la cabeza del lector... Eso. Ah, ¿es un misterio? Ajá, perfecto. Bueno, entonces acá aparece, muchachos... El, está bien, está bien, no digas más no digas más, no hay que decir nada solamente lo que uno necesita yo, digamos, una de las, de las ventajas del taller es tener un lector que piensa en voz alta todo el tiempo como vos ya hablaste de Abimael ¿ves? entonces uno dice, debe ser este, entonces acá justamente hay dos cosas, uno tiene que eh, despejar de la cabeza del lector, porque ojo, todos los que estamos acá, estoy seguro de eso, si me prestaron atención y sabían quién era Abimael, todos todo tranquilamente pueden pensar que, que están hablando de él o de Muñoz. Uno viviendo en Argentina, uno sabe, bueno, por una cuestión de, de qué sé yo, de investigación, lo que sea, cultura, llamarlo como quieras, este, sabes... Eh, eh, Marulanda también sabemos quién es, digamos, Tirofijo, ¿eh? así como supongo que un peruano debe saber quién fue Santucho acá o Firmenich, qué sé yo. Pero la, la cuestión es que uno tiene que, acá vos tenés que despejar de la cabeza del lector justamente que no es ninguno de los, los nombrados, entonces eh, hay que ingeniárselas. Si es un misterio hay que poner mucho, mucho... Mucha atención acá, por eso lo marco de esta manera. ¿eh? Eh, lo que sí, además, otra cosa que se da, es el segundo momento del cuento. Una vez que ya, de acá para, para adelante, es todo, todo lo que tiene que ver con la situación inicial. Acá aparece algo que viene a interrumpir esa eh, digamos, situación primera en donde todo está por verse. Acá empieza a verse. Insisto con esto: la primera parte del cuento que llega hasta acá no es para nada ociosa, lo único que hace es ese pequeño ajustecito, eh, es entretenida, no aburre para nada, te plantea digamos, una situación de la ilusión de trabajar en una gran librería. Cuya presentación fue cancelada en mi universidad unos días antes. Cucho y Helio seguían igualitos, noté algo interesante, Pablo engorda más o menos 5 kilos, claro, porque acá él vuelve a la librería, estaba laburando haciendo otra cosa. Me aplicaron el mismo, Pablo engorda más o menos 5 kilos por cada año que dejamos de verlo, me aplicaron el mismo descuento que tenía cuando era librero y me fui con Pablo. Iba a tener un hijo y se moría de miedo. Años atrás lo había visto llorar en ese mismo lugar, escuchando una canción de Spinetta. ¿Cómo puede ser que el niño se coma los dedos porque se imagina que son pan?, decía. ¿Ve? Su novia le presentó al mítico señor Muñoz. Esa era parte de un grupo voluntario que trabajaba con invidentes en la Biblioteca Nacional. El director, una tarde, que fue a recogerla a Pablo durante un almuerzo, les había contado su historia. Una tarde salió a pasear con su novia y luego de una tarde bonita Miraflores, hubo una explosión en el edificio de Tarata, y él no supo nada más hasta que despertó después en una clínica. Querían que le quitaran lo que no lo dejaba ver y lo llevaran con su novia. No se podía levantar de la cama. Quería tocarle y escuchar su voz, ver su cara. Malas noticias, muy malas. María murió abrazando su pecho. Pablo dijo que el señor Muñoz se abrió la camisa y era tal como la historia que le había contado Pablo en esa misma banca de metal y hierro. Se podía dar la cinta femenina que protegió de Esquirlas su corazón. Que la, ¿La la mujer se antepuso a las balas? Pues esto hizo Clara Petacci con el Duce. Claro, en el momento del Supremo, esta mujer enamoradísima de, de Mussolini, se, se antepuso a las balas del, del pelotón de, de rojos que lo fusilaron. Ahora hay una cuestión acá. Pablo dijo que el señor Muñoz se abrió la camisa y era tal como la historia le había contado Pablo en es, esa misma banca de metal y hierro. A ver, espera un cachito. Yo tengo aquí para atrás. Ahí está, listo, listo, listo. Fíjate. No es esa, no es esa. Aquí, a ver qué le parece, qué vaca, acá? acá, la, la, no, esta, muy bien, Miguel, exactamente, esta. Porque así, así, se vuelve al tiempo base. El aquí y ahora del relato. Y además, al lugar. Fíjate vos que si no hubiera estado, si no hubiera estado ese, esa, esa misma banca de metal y hierro, yo no tendría que haber ido para arriba. Si hubiera estado esta, Quiero decir, si hubiera estado esta misma banca, yo no hubiera tenido que ir para arriba para ver si está ubicado acá hablando. Y lo del lugar, acá le, cuando hagamos la parte de estilo le vamos a incluir Miraflores, porque es una referencia sumamente... Yo todavía no tengo el gusto de conocer Perú, pero lo conozco a través de Mario Vargas Llosa, ¿Ven? Mira flores. Se podía ver la silueta femenina que protegió de esquirla su corazón. En ese momento Pablo quería mostrarle las fotos que guardaba su papá ex comando, levantando un puño burlón junto a terroristas capturados que llevaban el signo de la muerte en su mirada, o contarle que para interrogarlos les ponían cartuchos de mitad en la cabeza y si no hablaban los hacían estallar, así lo hacían sus camaradas presentes. También quiso contarle de la fosa común, llena de esos malditos, pero no pudo. Se quedó pensando en lo que hacían los militares, incluyendo a su papá, con los bebitos de los terroristas. Mi viejo se murió sin conocer a su nieto, me dijo. Luego me contó que le dijo al señor Muñoz que su historia se la había dicho un hijo de su amigo, el cura, en una librería. Oye, Pablo, hablando de eso, una vez mi papá, esto lo dice el narrador, una vez mi papá me contó que en una emoción, en una misión, pero no una militar, una de evangelización, cuatro o cinco años antes de que los terroristas quemaran las actas de las elecciones, en un pueblito, se quedó a dormir en una iglesia, caminó un pueblito en una iglesia, caminó un pueblito en una especie de guardilla, le dieron un colchón y luego de una breve charla con un gordito barbón en la que ese señor trataba de convencer a mi papá de que un mundo mejor y más equitativo era posible, el joven seminarista curtido y cultivado dijo que sí, que con el amor de Cristo y transmitiendo la buena nueva de su resurrección, el sufrimiento ha terminado siempre que uno acepta a Cristo en su corazón y se fue a dormir. Exhausto por el largo viaje, era un profesor, le dijo el sacerdote que le dio hospedaje a mi papá, profesor de la Universidad de huamanga Huevón, tu viejo habló con Abismael Guzmán, no jodas, ahora sí, que no te, ahora sí que no te creo. A ver, tenemos tres personajes, un joven seminarista, el gordito Barbón, eh, que vendría a ser eh, Abimael gordito sí puede ser Barbón y este y después cuál es el tercero acá esta zona está un poquito poco clara porque acá parece que, que hiciste una dejaste una corrección a la vista Abimael tenía larga la barba, claro, barbón. Fíjate, o sea, este es Abimael. Después está el joven seminarista. Me queda medio... El... Bueno, fenómeno. Entonces yo te lo marco así para que quede claro. Lo cierto es que había tres personas. El padre, el joven seminarista y el gordito barbón. Mi papá se preguntaría toda su vida si estaba dentro de sus posibilidades de cortar de raíz con las actividades del líder del senador Luminoso y si ese señor era realmente a Guzmán, si ese profesor en apariencia inofensivo de ideas peligrosas podía haberlo escuchado y si con ello años después la esposa de señor Muñoz viviera y no como una sombra en un pecho rodeado de cicatrices de vidrio. Pablo me dijo esa vez, oye, está locaso. ahora te creo lo del señor Muñoz porque lo he visto. Mirá, una, si vos decís que esa vez es la vez en que estuvieron hablando en el banco frente a acá, el banco de metal y hierro, la banca de metal y hierro, frente a Miraflores, lo más conveniente es que, si esto es así, ¿eh? contestame si sí o no, esto está sucediendo en el banco delante de Miraflores. No, no, te voy a dar algo más drástico, más drástico, mirá. Mira, desde nuestra banca de madera y hierro podemos ver el mar que baña Miraflores, el ruido de las se mezcla con nuestras palabras. Ahora sí te creo, muy Muñoz, dice Pablo y bebe un gran sorbo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos usás el pasado para hablar de la librería, claro, entiendo, sí, fenomenal, ¿ves? El tema es que cuando vos hablas, lo hablas en pasado, en el tiempo pasado, y usás el presente inminente, Dice Pablo y bebe un gran sorbo, ¿ves? Y ya es mucho más natural, dicho de paso, esto que pusimos acá, es mucho más natural esto que hemos puesto acá. ¿Mm? Esta misma banca de metal hierro, entonces, en ese momento Pablo quiere mostrarle la foto que guarda, ves ¿sabes? me dice, ¿ves? entonces ya sabemos dónde estamos parados, ¿ves? Es parte de aquello de la situación inicial, saber el lugar, el, el amueblar el cuento, ¿no? Totalmente. Bueno, va a andar muy bien eso. Este programa lo podemos titular como el presente inminente viene a solucionar un montón de cosas. ¿eh? Siempre acuérdense de esto que dice Joseph Conrad. ¿eh? Simplicidad y claridad son los logros más elevados de un escritor y obtenerlos implica mucho talento y mucho esfuerzo. Simplicidad y claridad es justamente lo que no distingue al hombre de la calle, que no es ni simple ni claro. Entonces, Conrad lo decía perfectamente eh, no, de, no dijo el logro más importante para los escritores es ganar un premio. ni nada. Eso, eso viene, viene ya en el paquete, viene por añadidura. añadidura. Lo importante es escribir bien, eh, concentrarse en la claridad, en la simplicidad. Después se verá si se gana premio. Tampoco dice Conrad el, el, el logro más alto de un escritor es cambiarle la vida rutinaria al lector para siempre tampoco, tampoco esas son cosas que vienen después, se verá el logro más importante de un escritor es escribir claro y sencillo, ¿me explico? por supuesto que después está todo lo demás, no digo que no está eso ¿a quién de ustedes no le cambió por algo? están acá ¿algún libro les debe haber cambiado la vida? ¿algún escritor les debe haber cambiado la vida? yo les debo haber cambiado la vida también así que, concretamente la idea es... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, la, la idea es concretamente escribir con claridad, sencillez, no y no la sigues cambiando al presente. Gracias, amigo, te agradezco mucho. Bueno, bueno, fenómeno. Seguimos adelante en el último el último tramo del cuento. ¿Mm? Pablo me dijo esta vez, ¿no? Doctora Pablo me dice, oye, estás locazo, ahora te creo lo de Ciro Muñoz, porque lo he visto, pero ese cuento de tu papá... Y antes de que terminara y viendo que era tarde, le dije, Pablo, ya vámonos. Mañana la presentación era el virrey del libro del exterrorista, preso político, que salió hace dos meses de la cárcel y él lo sabe el temprano. No va a querer quedar hasta la presentación y vas a tener que dobletear. No vas a llegar tarde porque luego te deprime si quieres renunciar como cuando eras bombero. Claro, o llego cansado como tu hijo y no termino una conversación vital para el país. Vital. Esa noche, después de muchos años de silencio, recé por el papá de Pablo y por la esposa del señor Muñoz, y porque el hijo de Pablo y todos los que sobrevivimos llegamos a tiempo y sin cansancio. Me pregunté y me sigo preguntando si verdad los tiempos de Dios son perfectos, no lo sé. Bueno, es importante marcar, destacar esto. Acá lo que tenemos es muy parecido a lo que vimos en el primer, en el primer. Eh, cuento tuyo que trabajamos que estamos, que trabajamos la estructura lo que yo veo acá esto nadie me lo saca de la cabeza es una cabeza de novelista el otro día lo dije en un programa que ya a esta altura debe haber salido y conté la, la anécdota de una autora que yo tenía acá que traía cuentos hasta que yo en un momento le dije mira, vos no sos cuentista, vos sos poeta ¿eh? A partir de ahí empezó a escribir unos poemas impresionantes. Porque acá está todo por hacerse. Acá hemos llegado a la, a la, al segundo momento, pero falta trama. El lector, y esto si me equivoco, por favor alguien que, me, que lo diga de otra manera, no, pero acá el lector está desesperado por toda la carne, como decimos en Argentina, por toda la carne que pusiste en el asador respecto de ¿qué va a pasar en, en la presentación de este libro? ¿Ves? Por ejemplo, puede ser que eh, que Helio no se vaya temprano. Si Helio se va, y, y son dos Perús, dos Perús que se, que se están cruzando acá, lo cual sería riquísimo. ¿Ves? El, el Perú del orden, del bien común y el Perú del terror. ¿Ves lo que quiero decir? O sea, sería interesantísimo ver ese cruce. ¿A dónde va a parar ese cruce? Bueno, en lo mejor del cuento no podés cortar acá. ¿Me explico? Porque es lo, lo, lo más importante. Por supuesto, yo escribí cuatro libros sobre el corte, y entiendo perfectamente que eh, la, la gran mayoría de las veces, lo más importante es aquello que se calla. Pero no es que acá se calle, acá o se sugiera o se insinúe o el lector intuya. No, no, acá directamente no está. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? Esto tiene que estar por fuerza. Bueno, acá la cuestión es la siguiente. Acaso un segundo capítulo... No te niegues a eso, mire, porque esto me ha pasado un montón de veces. En el programa que mencioné recién, cuento la historia de cómo Carlo Vergonzi, que fue uno de los tenores más grandes de la historia. Si veo que funciona con el capítulo, ¿podés? y sí, fantástico, fantástico. No, no, totalmente, recién en presente lo veo. Ahí está, fenomenal, fenomenal. ¿Cómo no? La verdad que sí, porque. Fíjate cómo se van disparando elementos que van yendo hacia adelante. ¿Se habla del pasado? Por supuesto. Pero en función exocéntrica, es decir, del centro para afuera. Acá sí que tenemos una, una, wow. una, una pedaza de novela. Gracias, Marci. Yo también quiero saber qué pasará en esa presentación. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, averiguarlo justamente es lo que lo que te va a dar justamente el, el pie, pero no ahora, no ahora. Acordate lo dijimos, aquello de la escaleta funciona, digamos, también para la novela en este caso, porque vos de repente no vayas derecho de, bueno, a la mañana siguiente o esta misma noche, no, no, no, Pone acá, por ejemplo, una, una escena, eh, podés poner tranquilamente el diálogo con el... Con el, con el seminarista, el padre, aclarar un poco más qué es lo que pasó con Pablo y la esposa del señor Muñoz. ¿Ves? Aclarar un poco que eso quedó bastante nebuloso. Y después recién ahí, ponerle en el cuarto, quinto capítulo, o no sabemos, a lo mejor ese encuentro se da en el último capítulo de la novela y lo tuviste al lector todo el tiempo en una trama que contempla 35, 40 años de la vida del Perú, ¿es ambicioso? Sí señor, yo soy ambicioso, ¿Eh? y quiero para, para mi gente, quiero lo mejor. Se me ocurre, se me ocurre, a lo mejor de esto sale una novela que va a dar que hablar, ¿por qué no? Así que hay que buscar por ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Fenomenal. ¿Alguno tiene alguna cosa que aclarar? Dios. Perfecto. Bueno. Dios hay uno solo. Es fuerte esto, claro que es fuerte. ¿Vos te crees que acá, como me dijo una, una pelotuda cuando vino de visita? ¿Sabes lo que me dijo la mina? Primera vez que para lavarme me putean. ¿Sabes lo que me dijo? Ojalá que esté escuchando este programa. Me dice, ah, pero acá se trabaja en serio. No, no, dijo, ah, pero esto va en serio. Dijo, cuando, cuando después, cuando terminó la clase. ¿Y qué pensaba Que venías a, a aprender a coser una media. Increíble. Hacer amigos, claro, exactamente. Eso es otra de las funciones de los talleres literarios Hacer amigos. En el ambiente literario también suele pasar eso. Yo prefiero hacerme amigo de los lectores y no de mis colegas. Y ahora ¿Sí? llegamos al final es una ley importante, no me imagino un taller en joda. Ah, sí, claro. Sí, Fabián, sí. O sea la gente, la gente que no pisó nunca un taller dice eso, porque la gente que viene de otros talleres me dice ah pero Marce, jaja, hay talleres para conseguir parejas, claro, este es un ambiente muy muy peculiar, este, más que peculiar, y son conocidos por eso sí, yo conozco también un coordinador de taller que en una clase se prendió un porro y se y les tiraba onda a las alumnas. Yo, yo lo, lo, lo conozco. Ojalá, digo, insisto, que esté escuchando este programa. Este, Pero Fabián, vos estás muy mal criado, porque gente que viene de otros talleres dice: Ay, a mí este cuento me dijeron que estaba todo bien, ¿viste? Y de repente aparece el, el ogro de la calle Borges y le dice que no tiene ni pie ni cabeza el cuento. ¿ve? Y le dice por qué y le muestra cómo hacer para que tenga pis y cabeza. Pero miren, una, una palabra dicha a tiempo cambia una vida. Así es la historia. Tenemos un novelista en ciernes y un cuento que hay que darle las gracias, pero que ¿por qué? Porque dio pie justamente para esta maravilla. Bueno, los quiero mucho muchachos y la seguimos con Tuti. Ah, Amparo Medina, recuerden este nombre muy importante, una guerrillera colombiana que es la conversa exactamente tal cual, tal cual. Amparo Medina, yo la conocí en persona, en una charla, una mujer que de armas sabe más que yo, desde luego, porque las usó para matar gente. Y, este, y después, siguiendo el camino lógico, fue empleada de la ONU para, y de organismos internacionales con la misión de implantar el aborto en América Latina. Ahí se dio cuenta la, la mujer que... Había una coherencia enorme entre el capitalismo y el comunismo, se abrió justamente de su, de su militancia, dejó las armas, dejó la lucha pro-aborto y ahora se hace una encarnizada defensora de los derechos del niño por nacer. Investíguenla y van a ver que no, no es tarde para cambiar cuando uno se da cuenta, cuando está en el corazón del horror, qué significa este crimen abominable nos despedimos si Dios quiere hasta el sábado próximo lo seguimos con todo en esto muchachos que es canal Taller de Corte y Corrección me despido del grupo y me despido también de nuestra querida audiencia gracias por todo y hasta pronto gracias gente, un gusto siempre gracias Agustina por la visita Lucky, nos seguimos viendo con Tuti hasta el sábado, muchas gracias muchas gracias hasta luego